Ponce, mm -hmm. giving the honorary citizenship. Oh, that's great! And um, like all this thing, I have that's a fantastic. I have a pasaporte de Ponce. Ah, a, yes, a yes, a proclamacion yes. Proclamacion. That's me. great. So I mean, you know, I have I have many.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 no te pegas, pero esto no termina ahí el lunes. Comenzamos la semana jugando Lotto Cash con un premio de 550 mil dólares. Y no olvides pedirlo, con la doble revancha tiene 235 mil dólares. Y este verano es para disfrutarlo, así que a participar del verano eléctrico de la lotería electrónica porque puedes ganar premios en efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas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 Por esas oportunidades y muchas razones más, yo soy Lotería. Demos comienzo a los sorteos de esta noche, comenzando con el Pega 2. Llega el primero para el Pega 2, anótelo, es el 4, el 4. El segundo para el Pega 2 es el 9, el 9. El número ganador de Pega 2 es el 4, 9. Repito, el número ganador, el 49. Seguimos ahora con el sorteo del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de noche. Mucha suerte. Comienza con el 5. El 5, el segundo, es el 0. El 0 y cerrando Pega 3. Repitió el 5, el 5. El número ganador de Pega 3 es el 505. Repito el número ganador, el 505. Y cerramos con el sorteo del Pega 4. Última jugada y última oportunidad de ganar con lotería electrónica cerrando esta semana. El primero para el Pega 4 es el 6, el 6. El segundo es el 5, el 5. El tercero para el Pega 4, anótelo. Es el 3, el 3 y cerrando Pega 4 es el 7. El 7, el número ganador de Pega 4 es 6537. Repito, el número ganador, el 6537. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información, visite nuestra página, loteriasdepuertorico.pr.gov. Disfruta de tu fin de semana y gracias por sintonizarnos. Los esperamos el lunes, el primer sorteo, a las 2 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Michael Lewin nos visita nuevamente a Puerto Rico. Él ha estado aquí en varias ocasiones, pero esta time es especial. ¿Por qué es esta vez tan especial y tan diferente? Esta vez es mi primera vez tocando con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Wow. It's very exciting for me, very happy occasion for me. So, yeah. Because you had been here before, but you had always performed in, you know, concert, small concerts, camera, uh, música de cámara. See, um, Every year I come to Ponce for a very remarkable series called the Fundación Musical de Ponce. And my good friend... Uh, Henry Hutchinson, or concertino del orchestra, uh -huh. uh, is the artistic director. But actually, I was playing on that series before Henry came. Um, I'm very close friends with a lot of musicians from Puerto Rico from my time at Juilliard: um, Jose Ramos Santana and Guillermo Figueroa. Oh wow! And Ahora Emilio Colon. Y nosotros somos una familia musica And um, So, yeah, so I'd come every year for chamber music, for recitals, mm -hmm. sometimes in San Juan. I've played all over, but never with the orchestra. It has been talked about for years. Well, it was about time. Yeah. So you're yes. used to coming to Puerto Rico year so. after.